Soy Rubén Goñi Uroz, el director del Instituto de Deporte y Juventud y hemos venido a conocer de primera mano el proyecto educativo deportivo de actividades en naturaleza que se desarrolla en el Valle de Bastán y de Vértiz durante estos meses y que eh, ha albergado a eh, más de 2.000 escolares eh, en su práctica deportiva de 41 centros de, de Navarra. Este proyecto educativo deportivo eh, trabaja principalmente en las actividades en la naturaleza, en el, en la relación el contacto directo con el medio natural y también actividades eh, de lo que es el, el, el entorno natural, ¿no? Actividades deportivas como el rafting, el hydrospeed, eh, las vías ferratas, eh, actividades eh, como digo todas ellas des, eh, desarrolladas en el entorno natural que nos dan, nos permiten que estos alumnos y alumnas puedan contactar con la naturaleza, eh, interiorizar el respeto al medio natural y por otro lado también pues relacionarse entre ellos y ellas con diferentes eh, bueno, pues, contactos de centros, eh, una forma de, de convivir en, en, esta, en estas actividades durante tres días eh, en este entorno magnífico. Cuando quieras, Soy Machari Alzuarte, soy el responsable de la campaña escolar Semana Verde Actividades en la Naturaleza. Esta campaña lleva más de 20 años existiendo y la progresión que hemos tenido ha sido de tener 300 chavalillos a tener más de 2.200. ¿Eh? ¿No? Es una campaña que dura tres días, ¿eh? vienen chavales de 14-15 años, de la segunda de ESO, ¿no? y eh, como hemos dicho, pues, eh, las actividades que son muy adecuadas a, su, a sus edades y aquí es cuestión de pasárselo muy bien ¿eh? y esperemos que el Gobierno de Navarra siga eh, con estas campañas escolares. Miquel Ortega al Bai, pues mañana que arrancamos la campaña UVEC, e, semana verde, semana verde, semana semana verde, semana aste semana verde, ¿no verde, bueno, bastante semana verde, semana verde, de verde, semana verde, semana verde, semana verde, semana verde, semana verde, semana verde, semana de semana verde, semana verde, semana verde, semana verde, semana verde, semana verde, semana verde, semana verde, semana verde, semana verde, verde, Eta beti, pues, e, eta ekonomiko ki bultzada gran bat superatzen du, ez? E, ikasturte osoan sehr ibiltzen dira hemen jardurak egiten eta e, aukera paregabea da gazte hauei, Nafarroko gazte hauei inguru hauek dituzten txokoak ezagut, ezagutzeko aukera eta horrek nolabait etorkizunean e, ba ona etortzeko, ez? eta e, gure baran, aran hauek ezagutzeko ba e, aukera memangodie.